El medio confirma que esto no se debe a la pandemia y simplemente se ordena el calendario para que algunas películas como la secuela de Doctor Strange pueda terminar de pulir sus efectos visuales y con ese primer retraso ya es un efecto en cadena en el que el resto de las películas se ven involucradas. Además parece ser que el estreno de The Batman, cercano a la fecha de la película de Benedict, también es una estrategia por parte del estudio para no verse perjudicados en el desempeño en la taquilla. El primer cambio corresponde a la esperada Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que mueve su estreno del 25 de marzo al 6 de mayo de 2022, Thor Love and Thunder pasa del 6 de mayo de ese año al 8 de julio, Black Panther Wakanda Forever pasa del 8 de julio al 11 de noviembre, The Marvels va del 11 de noviembre de 2022 al 17 de febrero de 2023 y Ant-Man and the Wasp Quantum Mania se mueve del 17 de febrero de 2023 al 28 de julio de 2023, pasando a estrenarse después de Guardians of the Galaxy Vol. 3, que es la única película que no sufre cambios en el calendario y sigue con su fecha de estreno firme para el 5 de mayo de 2023. Estos cambios, como habrán notado, pasaron a ser ocupados por fechas que Marvel Studios ya tenía reservadas, ya que varias películas ocuparon el espacio de las siguientes. En todo esto también aparece una fecha para una película sin título de Marvel Studios que tenía fecha de estreno el 10 de noviembre de 2023 y pasó al 3 de noviembre de 2023. Podría ser esta la película de Fantastic Four que fue anunciada con su logo e incluso tiene en la dirección a John Watts, pero todavía no tiene casting confirmado y tampoco fecha, por lo que ese espacio vacío podría corresponder a ese proyecto. Además, para teorizar un poco más, el posible estreno de Fantastic Four en esa fecha queda seguido de Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, por lo que esa relación entre las historias del chiquitín y la primera familia de Marvel